Ya, a <risa> Recuerdo nuestros tiempos, cada detalle, cada momento Como lo más preciado que fluyó en tan corto cuento Lo guardo en un cofre tengo Yo siento al pensar en la mirada Que en un tiempo renació Mi corazón que estaba muerto por tal leve sí. decepción He prometido no olvidarte Como un tatuaje que tengo dentro No se ve pero lo siento a Un recuerdo junto a ti Tu hermoso amanecer cuando te tocaba Y pienso ahora qué hacer Siento cómo se va mi alma en un suspiro Siento como se me arrebatan alma en un tiro como cuando te olvidaba recordaba sobre un papiro como cuando recostaba te pensaba acompañado de un mal recuerdo Papá uno de esos tantos momentos Que de mi cerebro no borró Un corto párrafo para decirte que te adoro Piano complemento que el sonido que arrulla la melódica De tu voz es aquí no ha salido Ni se ha quitado de este rincón en el cual se han metido Pasan las imágenes mientras plasmo las palabras En esta hoja el lapicero llora cuando escribo otra palabra Y son recuerdos que marcan el cuerpo y la mente de una persona En el amor siempre hay alguien que te decepciona Aquel dolor se convirtió en una canción Y ya todo pasó Esos recuerdos que marcan el cuerpo y la mente de una persona En el amor siempre hay alguien que te decepciona Pero aquel dolor se convirtió en una canción Y ya todo pasó Más que mil palabras 2015 ¿Cómo suena? Más que un sentimiento sí, Son las liritas de los Es lo que siento Me yeah. lo Ah One, two...